Ítem SCP-6068 Clase de objeto, Euclid Procedimientos especiales de contención Debido a las características del clima local, el patrullaje permanente en SCP-6068 es desaconsejado. El SCP-S, Surale, deberá permanecer estacionado en las inmediaciones de las Islas Lon en caso de que los sensores del perímetro señalen una entrada no autorizada. Pese a que los intentos de cubrir la entrada a SCP-6068 con hormigón han fracasado por razones desconocidas, se continuará con dicha acción hasta que se pueda confirmar que el lugar es totalmente inaccesible. Actualmente se desconoce si el resultado final de dicha operación será que enferme Bell o no.